...préstamo en inmejorables condiciones te estás refiriendo al rescate a la banca, imagínate. ¿no? Efectivamente, vamos a hablar del rescate bancario y vamos a hablar de la evolución del Partido Popular sobre darle dinero público a los bancos. Uh -huh. Ya sabes que cuando estaban en la oposición lo de darle dinero público a los bancos no les gustaba nada de nada. Decían que no lo iban a hacer, de Efectivamente, hecho. Efectivamente, dijeron que ellos nunca lo harían, pero claro, llegó 2012, llegó el préstamo, la ayuda, llamémoslo Y al sobre rescate. todo llegaron a la Moncloa. Y llegaron ellos al gobierno y cuando le dieron dinero público a los bancos, tuvieron que defenderlo. ¿Y como lo hicieron? Bueno, decían que era, iba a ser una cosa que era buena para España, pero no solo eso, nos dijeron que no le iba a costar ni un euro al contribuyente. Pero tenemos que exigirle hoy a Rodríguez Zapatero, que cumpla la promesa que hizo de que ese dinero destinado a los bancos se iba a aplicar a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Ahora, me gustaría decirle una cosa. Ha dicho usted que de ninguna de las maneras puede haber dinero público. Ha dicho usted. Bien, yo estoy de acuerdo. Yo intentaré que no lo haya. Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españoles que lo necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Eso es exactamente lo que hay. El préstamo, como conoce perfectamente, será en condiciones muy ventajosas. No se va a generar ningún coste para la sociedad, sino todo lo contrario. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca. Esto no cuesta a los contribuyentes españoles. Me gustaría especificarlo muy claramente. Es decir, aquí no hay un coste para los contribuyentes españoles. ¿no? Y se hace además con un objetivo, termino con este colofón porque es de los más importantes, básico y fundamental. Que no cueste un euro al contribuyente. y evidentemente yo siempre la respeto. Yo lo que confío es que vamos a recuperar lo máximo posible y que Banca vale muchísimo dinero. No voy a especular sobre una cifra. Eh, primero, el informe del Banco de España hay que leérselo, les leas ustedes con todo en su extensión, hay que ponerlo en un contexto. Es una cifra que ya se había dado anteriormente por parte del Tribunal de Cuentas y por parte del propio, del propio FROG. Va a depender del de, eh, resultado final de Sareb y va a depender a su vez de los ingresos que obtengamos de la venta de, de Bankia y de, y de BMN. ¿no? Por lo tanto, eh, vamos a esperar, no, vamos a esperar que Bankia BMN, que se va a producir la, la fusión en, los próximos, en las próximas semanas, es un banco que vale muchísimo dinero, ha habido una recuperación de la cotización en las últimas semanas.